No quedan de esas burrs. Quiero Y después ti. Así parte ese deseo, weón. ¿no? <risas> ¿Sí? quiero saber por qué es importante para ti la música, weón. ¿no? Yo expresar los sentimientos, ¿no? cosas que quizás nos podés decir cara a cara, ¿cachai? De manera más, sí, sí. más creativa o más poética, ¿eh? eso es la guada can, ¿cachai? Que puedes tirar caca de manera linda o puedes llorar, ¿cachai? Mm -hmm. si te Esa es la guada, ¿eh? porque como es la música que ¿no? permite exteriorizarte ¿Para qué te no gusta la música a ti, ¿no? Juan? Me gusta sí, te pana, no, sí, te pana, tío. Tío. la calidad, porque si eres de Panamá Por porque eres de Panamá, Juan La música es buena Es buena, yo pongo la pelota <risa> y, y vos responde así... Toma, pues el hombre, el, hombre el ataque de nuevo? Respondas, sea. así. Hermano, hermano, estoy dejando la idea que vas Me gusta la música porque le da mucho más matices a una emoción que yo me he yo. A una A música. ¿No? A una en una frase, expresar una idea, pero la música te da tanta de profundidad El sentimiento es más cargado Claro Te claro. llega... da... Onda. Una intensidad más amplia a lo que tú querías expresar Entonces podés o darle más profundidad a tu, a tu, a tu, a tu idea O podés darle más facetas a lo que quieres expresar Claro Entonces llega más fácil a la persona de esta forma pues. Tú como arte eh, eres más exitoso Porque le provocáis a la persona sí, un sentimiento sí, sí. Lo sí, sí. Porque te permite expresar cosas de una manera más más concreta más. Sí, que es como un escape. ¿no? Todo se resume a lo mismo, en expresión. Esa es la wea, que todos tenemos algo que decir y al mismo tiempo todos tenemos algo que escuchar, pues, wea. Sí, que <risa> sí. Bueno, ahí quedó de este proyecto ah, ah, a la raja, no solamente por mí, ¿cachai? sino por, por dar el camino, que la gente que va a venir después, wea, por crear ¿cachai? una instancia los demás también pueden expresarse como una hora este, Y quizás sin, sin todas las barreras que uno he tenido, pues, claro, Aparte que bien. también le tengo a cualquier feo, encuentro que no hay, no hay nada más bonito, que, que poder escuchar lo que más tienen que decir, ¿tú? Mientras tú también tenés la oportunidad de poder expresarle lo tuyo. Sí, yo encuentro bacán darle ¿El ¿Sí, esa, el de, de, a de conocer al, al culiado que toca la guitarra también, ¿tú? Como dale claro, claro, claro. Y las y su... características y todas esas weas. Y un saber culiado, anda. Tenemos la shit, man. No Hace falta, Porque no voy a culiar en el escenario y decís, oh, tú me toca la zurra, wey. Pero nunca la conocí. No conocí a, como, a la persona. No me interesa, porque claro. con, con ese cuidado tú tienes como... Me estoy un wey. ¿Tú te vas la idea de eso, La idea es, eso, un sillón, la idea es como integrar a la gente, así que... Claro, claro formar una comunidad, wey. Es, También eso, ¿verdad? ¿verdad? eso va importante, Víctor Clark. el hacer una comunidad, una red de boca a boca. ¿Vale? De mucho. así, Y eso, Agarrado, ¿no? ¿Es en Adelante estudio o no? no Adelante bueno. este el estudio si estamos Y aquí estamos en estudio oh, Tenemos cerveza, la botella chera sí con cerveza para todos. ayúdenme sí, eso, Estamos sobres, eso es lo bueno ¿no? Tenemos el pandero cuántos huevos, weón? Tienes que estar un poquito más, creo que el cuerpo La interesante que suena un Tiene un pollo He eh, dedicado a todos los bueno de mi pega Hoy día es 11 de septiembre. Oli. La más importante es que hoy día venimos a grabar. Y es importante porque va a ser. El primer en día, familia. El, ese, es el, ese Es el comienzo del comienzo del final. El comienzo sí. es una más importante. Un proyecto que hemos pensado durante tres semanas. Lo mostraré un poco a la casa. A una pieza. Es el baño. Hermano Simón, Diola. Ah. Sí. Es el comedor. Y ¿Sí? ¿Sí podemos ver que tenemos otro micrófono profesional. Aquí está eh, implementado con todos sus instrumentos, obviamente Un mixer, una guitarra y, y el computador más bacán del mundo El comedor... Esto te... se llama un sillón y esto es un cojín, ¿pum? ¿cachai? Sí, eh, un cojín de león y un sillón, pues o son sea, una combinación de mal compra, El malcom para fumar cigarros <risa> el sol está más A mí tampoco Esa es la vieja ah. del Simón, pero ah, no, no se vieja. ve vieja La madre no, del Simón, no, la querida tía ¿Cómo está tía? No way No way no, no, no. Welcome to my crib no. Welcome to the no. jungle Aquí hemos llegado a la ¿Por qué para ustedes es importante la música? ¿Qué ah, la importante? música ¿Por qué para ustedes es Porque la música? Porque todo, todo suena a música, todo sabe música Los <ríe> colores, las estaciones del año, la gente, los peinados Para mí todo es música Todo, todo tiene ruido, todo tiene sonido ¿eh? <risa> Entonces la música hoy es todo Mi estado de ánimo, son... yo lo relaciono con la música Cuando ando en bajón la música es distinta cuando ando en buena Entonces ¿Verdad? Sí, total Oye bueno, vamos a ver. Y acá estamos en el proceso de grabación, recién comenzando y chan, chan, chan Vamos a grabar la pura guitarra, ¿ya? Yeah. Ver acá, y después grabar la voz ¿Ya? Y eh, bueno... Sí, la verdad la no no puedo cantar mientras toco, nunca he hecho esa hueá ¿Qué, ¿Qué veo? ¿Para que, que salvaje güey? No, porque se acoblen, esa acoblen Dale, ¿estás listo para dar la pura guitarra? No, no estoy listo para guitarra Dale <risa> <risa> Ya no quiero que nadie hable <risa> Nadie <No, risa> hable No hubo no, nada güey, no puedo hacer no hace, cantar cantar, me pierdo mucho Pero en tu mente no lo veis Oye, cuando te termines de grabar, a eh, de detrás de aquí está ¿no? Ya yeah, pues La L que afuera carretera yo voy yendo por la cara dos de la mañana me calienta las espaldas y su brillo me inspira a partir un nuevo día yo los pájaros cantar y el olor de la bueno, despedió Tengo entrarle una echar al Benjamín. Hola, Hola. Enfermecer. Ya nos despedimos cabros Gracias por ver el video culiao Espero harto. Vino otro capítulo Manden chela Y quiero que me digan ustedes Por qué es importante para ustedes la música Pongan en los comentarios que qué es importante la música Busquen en el Facebook Y nos vemos al siguiente Eso fue Ahí está el matagolé. ¿eh? Oh, tiene el pito, tiene crepito. llegaremos?